llega y ser rico de Napoleón Hill. El sexto sentido, la puerta al templo de la sabiduría, el decimotercer pilar hacia la riqueza. La depresión fue una bendición disfrazada, redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que le da a cada uno una nueva oportunidad. El decimotercer principio se conoce como el sexto sentido, a través del cual la inteligencia infinita puede comunicarse y se comunica voluntariamente, sin ningún esfuerzo o demanda, por parte del individuo. Este principio es la cúspide de la filosofía. Se puede asimilar, comprender y aplicar solo si se denomina primero los otros doce principios. El sexto sentido es esa parte de la mente subconsciente a la que se ha hecho referencia como imaginación creativa. También se le conoce como el conjunto receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. Los destellos a veces se llaman corazonadas o inspiraciones. El sexto sentido desafía toda descripción. No se puede describir a una persona que no ha dominado los otros principios de esta filosofía porque esa persona no tiene conocimiento ni experiencia con la que puede compararse el sexto sentido. La comprensión del sexto sentido solo se obtiene mediante la meditación a través del desarrollo de la mente desde dentro. El sexto sentido probablemente sea el medio de contacto entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita, y por esta razón es una mezcla de lo mental y lo espiritual, se cree que es el punto en el que la mente del hombre conecta con la mente universal. Una vez que hayas dominado los principios descritos en este libro, estarás preparado para aceptar como verdad una afirmación que de lo contrario podría resultarte increíble a saber. Con la ayuda del sexto sentido, se te advertirá de los peligros inminentes a tiempo para evitarlos y se te notificará de las oportunidades a tiempo para aceptarlas. Viene en tu ayuda y para hacer tu voluntad con un desarrollo del sexto sentido, un ángel de la guarda, que te abrirá en todo momento la puerta del templo de la sabiduría. Si se trata de una declaración de verdad o no, nunca lo sabrás, excepto si sigue las instrucciones descritas en las páginas de este libro o algún método de procedimiento similar. El autor no es un creyente ni un defensor de los milagros, por la razón de que tiene suficiente conocimiento de la naturaleza para comprender que la naturaleza nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de sus leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido se acerca tanto a ser un milagro como cualquier cosa que se haya experimentado, y parece que sí, solo porque no entiendo el método por el cual se opera este principio. Esto es lo que el autor sí sabe, que hay un poder, o una primera causa, o una inteligencia que impregna cada átomo de materia y abarca cada unidad de energía perceptible para el hombre. Que esta inteligencia infinita convierte bellotas en robles, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad. Sigue la noche con el día y el invierno con el verano, cada uno manteniendo su propio lugar y relación con el otro. Esta inteligencia puede a través de los principios de una filosofía ser inducida a ayudar a transmutar los deseos en forma concreta o material. El autor tiene este conocimiento porque ha experimentado con él y lo ha experimentado. Paso a paso, a través de los capítulos anteriores, se te ha llevado a este, el último principio. Si has dominado cada uno de los principios anteriores, ahora estás preparado para aceptar, sin ser escéptico, las estupendas afirmaciones hechas aquí. Si no has dominado los principios anteriores, debes hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o ficción. Mientras atravesaba la era del culto a los héroes, me encontré tratando de imitar a aquellos que más admiraba. Además descubrí que el elemento fe con los que me esforcé por imitar a mis ídolos se dio de una gran capacidad para hacerlo con bastante éxito. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a mis héroes. Aunque he pasado la época que comúnmente se hace, mi experiencia me ha enseñado que lo mejor después de ser verdaderamente grandioso es emular lo grandioso sintiendo y actuando lo más cerca posible. Mucho antes que hubiera escrito una línea para su publicación o me hubiera esforzado por pronunciar un discurso en público, seguí el hábito de remodelar mi propio carácter. Tratando de imitar a los nueve hombres cuyas vidas y obras de vida habían sido más impresionantes para mí. Estos nueve hombres eran Emerson Payne, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Todas las noches durante un largo periodo de años celebré una reunión de consejo imaginario con este grupo al que llamé mis consejeros invisibles. El procedimiento era el siguiente. Justo antes de irme a dormir por la noche, cerraba los ojos y veía, en mi imaginación, este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de la mesa del consejo. Aquí no solo tuve la oportunidad de sentarme entre aquellos a quienes consideraba grandes, sino que de hecho dominé al grupo al servir como presidente. Tenía un propósito muy definido, al complacer mi imaginación en estas reuniones nocturnas, mi propósito era reconstruir mi propio carácter para que representara una combinación de los personajes de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta cómo lo hice, temprano en la vida, de que tenía que superar la desventaja del nacimiento de un ambiente de ignorancia y superstición, me asigné deliberadamente la tarea del renacimiento voluntario a través del método que aquí describo, construyendo el carácter mediante la sugestión. Siendo un serio estudiante de psicología, sabía por supuesto que todos los hombres se han convertido en lo que son debido a sus pensamientos y deseos dominantes. Sabía que cada deseo profundamente arriesgado tiene el efecto de hacer que uno busque una expresión externa a través del cual ese deseo pueda transmutarse en realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la construcción del carácter, que es, de hecho, el único principio a través del cual se construye el carácter. En este conocimiento de los principios de la operación de la mente estaba bastante bien armado con el equipo necesario para reconstruir mi carácter. En estas reuniones de consejo imaginarias pedí a los miembros de mi gabinete el reconocimiento que se deseaba que cada uno aportara, dirigiéndome a cada miembro en palabras audibles de la siguiente manera. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una impresión en mi mente subconsciente de las cualidades que poseía, que le permitieron comprender y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Le pido que me ayude a buscar y aprovechar cualquier fuente de conocimiento disponible para este fin. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar tantas las leyes de la naturaleza que hizo en el cactus se desprendía de sus espinas y se convertía en un alimento comestible. Deme acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer dos brisnas de hierba donde solo creció una antes. Y le ayudo a mezclar el color de las flores con más esplendor y armonía, porque usted solo ha dorado con éxito el lirio. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseía para inspirar a los hombres y para despertarlos a un espíritu de acción mayor y más decidido. También para adquirir el espíritu de fe duradero que le permitió convertir la derrota en victoria y superar obstáculos asombrosos. Emperador del destino, rey del azar, hombre del destino, le saludo. Señor Paine. Deseo adquirir de usted la libertad y el pensamiento y el coraje y la claridad con que expresa convicciones que tanto le distinguieron. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la capacidad de estudiar la causa y el efecto sin discriminaciones ni prejuicios, tan ejemplificada por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo construir con mi propio carácter el agudo sentido de la justicia el incansable espíritu de paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características distintivas. Señor Carnegie, ya estoy en deuda con usted por mi decisión del trabajo de toda una vida, que me ha traído una gran felicidad y paz mental. Deseo adquirir una comprensión profunda de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta eficacia con la construcción de una gran empresa industrial. Señor Ford, Usted ha sido uno de los hombres más serviciales que me han proporcionado gran parte del material esencial para mi trabajo. Deseo adquirir su espíritu de persistencia, la determinación, el equilibrio y la confianza en sí mismo que le han permitido dominar la pobreza, organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para poder ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, lo he sentado más cerca de mí, a mi derecha, debido a la cooperación personal que me ha brindado durante mi investigación sobre las causas del éxito y el fracaso. Deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de la fe, con el que ha descubierto tantos secretos de la naturaleza, el espíritu de incansable trabajo con el que tan a menudo ha arrebatado la victoria de la derrota. Mi método de dirigirme a los miembros del gabinete imaginario variaría según los rasgos del carácter que por el momento más me interesaba adquirir. Estudié los registros de sus vidas con esmero. Después de algunos meses de este procedimiento nocturno, me asombré el descubrimiento de que estas figuras imaginarias se volvían aparentemente reales. Cada uno de estos nueve hombres desarrolló características individuales, lo que me sorprendió. Por ejemplo, Lincoln desarrolló el hábito de llegar siempre tarde y luego caminar en un desfile solemne. Cuando llegaba, caminaba muy despacio con las manos entrelazadas en la espalda y de vez en cuando se detenía al pasar y descansar su mano momentáneamente sobre mi hombro. Siempre tenía una expresión de seriedad en su rostro, rara vez lo vi sonreír. Los ciudadanos de una nación dividida lo ponían grave. Eso no fue cierto para los demás. Burbank y Payne solían entregarse a conversaciones ingeniosas que a veces parecían escandalizar a los demás miembros del gabinete. Una noche Payne sugirió que preparara una conferencia sobre la edad de la razón y la entrega desde el púlpito de una iglesia a la que asistía anteriormente. Muchos alrededor de la mesa se rieron de buena gana ante la sugerencia. No Napoleón. Bajó la boca por las comisuras y gimió tan fuerte que todos se volvieron y lo miraron con asombro. Para él, la iglesia no era más que un peón del Estado. No era para reformar, sino para ser utilizada como un incitador conveniente de la actividad de masas por parte del pueblo. En una ocasión, burban llegó tarde. Cuando llegó, estaba emocionado con entusiasmo y explicó que había llegado tarde debido a un experimento que estaba haciendo, a través del cual esperaba poder cultivar manzanas en cualquier tipo de árbol. Pine lo reprendió recordándole que fue una manzana la que inició todos los problemas entre el hombre y la mujer. Darwin se rió de buena gana cuando sugirió que Paine debería tener cuidado con las serpientes pequeñas, cuando se fue al bosque a recolectar manzanas, ya que tenía la costumbre de convertirse en serpientes grandes. Emerson observó, sin serpientes, sin manzanas, y Napoleón comentó, sin manzanas no hay estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en abandonar la mesa después de cada reunión. En una ocasión se inclinó sobre el extremo de la mesa con los brazos cruzados y permaneció en esa posición durante muchos minutos. No intenté molestarlo. Finalmente levantó la cabeza lentamente, se levantó y caminó hacia la puerta. Luego se dio la vuelta, regresó, puso su mano en mi hombro y dijo «Muchacho, necesitarás mucho coraje si permaneces firme en llevar a cabo tu propósito en la vida. Pero recuerda, cuando las dificultades se apoderen de ti, la gente común tiene sentido común, la adversidad lo desarrollará». Una noche Edison llegó antes que los demás, se acercó y se sentó en mi izquierda, donde Emerson estaba acostumbrado a sentarse y dijo, estás destinado a presenciar el descubrimiento del secreto de la vida. Cuando llegue el momento, observarás que la vida consiste en grandes enjambres de energía o entidades, cada uno tan inteligente como los seres humanos se creen. Estas unidades de vida se agrupan como colmenas de abejas y permanecen juntas hasta que se desintegran por falta de armonía. Estas unidades tienen diferencias de opinión, al igual que los seres humanos y a menudo luchan entre sí. Estas reuniones que estás llevando a cabo te serán de gran ayuda. Ellas traerán a tu rescate algunas de las mismas unidades de vida que sirvieron a los mismos de tu gabinete durante sus vidas. Estas unidades son eternas, nunca mueren. Tus propios pensamientos y deseos sirven como el imán que atrae unidades de la vida de gran océano de la vida que hay. Solo se atraen las unidades amigas las que armonizan con la naturaleza de tus deseos. Los demás miembros del gabinete comenzaron a entrar en la habitación. Edison se levantó y caminó lentamente hasta su propio asiento. Edison no vivía cuando sucedió esto. Me impresionó tanto que fui a verlo y le conté la experiencia. Él sonrió ampliamente y dijo, tu sueño era más una realidad de lo que imaginabas. No agregó más explicaciones a su declaración. Estas reuniones se volvieron tan realistas que temí sus consecuencias y las interrumpí durante varios meses. Las experiencias fueron tan extrañas que temía que si las continuaba perdiera de vista el hecho de que las reuniones eran puramente experiencias de mi imaginación. Unos seis meses después de haber interrumpido la práctica, me desperté de noche, o oh, pensé que lo estaba, cuando vi a Lincoln junto a mi cama, dijo... El mundo pronto necesitará tus servicios. Está a punto de pasar por un periodo de caos que hará que hombres y mujeres pidan la fe y se vean afectados por el pánico. Sigue adelante con tu trabajo y contempla tu filosofía. Esa es tu misión de la vida. Si lo descuidas, por cualquier cosa, serás reducido a un estado primitivo y te verás obligado a volver sobre los ciclos por los que has pasado durante miles de años. No pude decir a la mañana siguiente si había soñado esto o si en realidad habría estado despierto. Y desde entonces nunca supe cuál era, pero sí sé que el sueño si sí fue un sueño. Fue tan vívido en mi mente al día siguiente que reanudé mis reuniones la noche siguiente. En nuestra próxima reunión, todos los miembros de mi gabinete entraron juntos en la sala y se sentaron en sus lugares habituales, en la mesa del consejo, mientras Lincoln levantaba un vaso y decía, «Caballeros, brindemos por un amigo que ha regresado al redil». Después de eso, comencé a agregar nuevos miembros a mi gabinete. Hasta ahora está compuesto por más de 50, entre ellos Cristo, San Pablo, Galileo Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Volter, Bruno, Siponza. Drunken Kant, Schumpa, Newton, Confucio, Elbert Hover, Bran Inglinson, Wilson y William James. Esta es la primera vez que tengo el valor de mencionar esto. Hasta ahora me he mantenido callado sobre el tema porque sabía que mi propia actitud en relación con tales asuntos, que sería malinterpretado si describiera mi experiencia inusual, me he envalentonado ahora para reducir mi experiencia a la página impresa, porque ahora estoy menos preocupado por lo que los demás dicen de lo que estaba en los años que han pasado. Una de las bendiciones de la madurez es que a veces te brinda una mayor valentía para ser veraz, sin importar lo que otros no entienden, piensen o digan. Para que no me malinterpreten, deseo afirmar aquí más enfáticamente que todavía considero que las reuniones de mi gabinete son puramente imaginarias, pero me siento con todo derecho a sugerir que, si bien los miembros de mi gabinete pueden ser puramente ficticios y que las reuniones solo existen en mi propia imaginación, me han conducido por senderos gloriosos de aventuras, revivado el aprecio por la verdadera grandeza, alentado al esfuerzo creativo y avalentonado a la expresión del pensamiento honesto en algún lugar de la estructura celular del cerebro se encuentra un órgano que recibe vibraciones del pensamiento comúnmente llamadas corazonadas hasta ahora la ciencia no ha descubierto dónde se encuentra este órgano del sexto sentido pero esto no es importante el hecho es que los seres humanos reciben conocimientos precisos a través de fuentes distintas de los sentidos físicos. Este conocimiento por lo general se recibe cuando la mente está bajo influencia de una estimulación extraordinaria. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón lata más rápido de lo normal, puede y generalmente lo hace. Poner en acción el sexto sentido. Cualquiera que haya experimentado un accidente mientras conducía sabe que en tales ocasiones el sexto sentido a menudo viene a rescatarte y ayuda por décimas de segundo a evitar el accidente. Estos hechos se mencionan preliminarmente a una declaración de hecho que haré ahora y saber que durante mis reuniones de los consejos invisibles encuentro mi mente más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegan a través del sexto sentido. Puedo decir con sinceridad que le debo todo el mérito a mis consejeros invisibles, por las ideas, hechos o conocimientos que recibí a través de la inspiración. En muchas ocasiones, cuando he enfrentado emergencias, algunas de ellas tan graves que mi vida estaba en peligro, he seguido guiado milagrosamente más allá de estas dificultades a través de la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original al llevar a cabo las reuniones del consejo con seres imaginarios era únicamente el de imprimir a mi propia mente subconsciente a través del principio de autosugestión, con ciertas características que deseaba adquirir. En años más recientes, mi experimentación ha tomado una tendencia completamente diferente. Ahora voy con mis consejeros imaginarios con cada problema difícil que enfrentamos, mis clientes y yo. Los resultados suelen ser asombrosos, aunque no dependo por completo de esta forma de consejo. Tú, por supuesto, has reconocido que este capítulo cubre un tema con el que la mayoría de la gente no está familiarizada, el sexto sentido. Es un tema que será de gran interés y beneficio para las personas cuyo objetivo es acumular una gran riqueza, pero no necesita reclamar la atención de aquellos cuyos deseos son más modestos. Henry Ford sin duda comprende y hace uso práctico del sexto sentido, sus vastas operaciones comerciales y financieras lo hacen necesario para él comprender y utilizar este principio. El difunto Thomas Alva Edison comprendió y usó el sexto sentido en relación con el desarrollo de invenciones, especialmente aquellas que involucran patentes básicas, en relación con las cuales no tenían experiencia humana ni conocimiento acumulado para guiarlo como fue el caso mientras estaba trabajando en la máquina parlante y la máquina de imágenes en movimiento. Casi todos los grandes líderes como Napoleón, Bismarck, Juana de Arco, Cristo, Buda, Confucio y Mahoma entendieron y probablemente hicieron uso del sexto sentido casi continuamente. La mayor parte de su grandeza consistió en su conocimiento de este principio. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad, la capacidad para utilizar este gran poder se obtiene lentamente mediante la aplicación de los otros principios descritos en este libro. Rara vez un individuo llega a tener un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los 40 años. Más a menudo el conocimiento no está disponible hasta que tenemos más de 50 años, y esto debido a que las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido está tan estrechamente relacionado no maduran y se vuelven utilizables excepto a través de años de meditación, autoexamen y pensamiento serio. No importa quién seas tú o cuál haya sido tu propósito al leer este libro, puedes aprovecharlo sin comprender el principio descrito en este capítulo. Esto es especialmente cierto si tu propósito principal es la acumulación de dinero u otras cosas materiales. Se incluyó el capítulo sobre el sexto sentido porque el libro está diseñado con el propósito de presentar una filosofía completa mediante la cual los individuos pueden guiarse inefablemente a sí mismos para lograr lo que le pidan en la vida. El punto de partida de todo logro es el deseo, el punto final es ese tipo de conocimiento que conduce a la comprensión, la comprensión de uno mismo, la comprensión de los demás, la comprensión de las leyes de la naturaleza, el reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Este tipo de comprensión llega a su plenitud solo a través de la familiaridad y el uso del principio del sexto sentido. Por lo tanto, ese principio tuvo que involucrarse como parte de la filosofía, un beneficio de aquellos que exigen más que dinero. Después de leer el capítulo debes haber observado que mientras lo lees fuiste elevado a un alto nivel de estimulación mental espléndido. Regresa a esto nuevamente dentro de un mes. Léelo una vez más y observa que tu mente se elevará a un nivel de estimulación aún mayor. Repite esta experiencia de vez en cuando, sin preocuparte de cuánto o poco aprendes en ese momento, y eventualmente te encontrarás en posición de un poder que te permitirá deshacerte del ánimo, dominar el miedo, superar la procrastinación y dibujar libremente en tu imaginación. Entonces habrás sentido el toque de ese algo desconocido que ha sido un espíritu conmovedor de todo pensador, líder, artista, músico, escritor, estadista, verdaderamente grande. Entonces estarás en posición de transmutar tus deseos en su contraparte física o financiera, con la misma facilidad con la que puedes acostarte y renunciar a la primera señal de oposición. FE CONTRA MIEDO los capítulos anteriores han descrito cómo desarrollar la fe a través de la autosugestión, el deseo y el subconsciente. El siguiente capítulo presenta instrucciones detalladas para el dominio del miedo. Aquí te encontrarás una descripción completa de los seis miedos que son la causa de todo desánimo, timidez, procrastinación, indiferencia, indecisión y la falta de ambición, autosuficiencia, iniciativa, autocontrol y entusiasmo. Búsquete a ti mismo cuidadosamente mientras estudias estos seis enemigos ya que pueden existir solo en tu mente subconsciente, donde su presencia será difícil de detectar. Recuerda también al analizar los seis fantasmas del miedo, que no son más que fantasmas porque existen solo en tu mente. Recuerda también que los fantasmas, creaciones de una imaginación incontrolada, han causado el mayor parte del daño que la gente ha hecho a sus propias mentes. Por lo tanto, los fantasmas pueden ser tan peligrosos como si vivieran y caminaran sobre la tierra en cuerpos físicos. El fantasma del miedo a la escasez, que se apoderó de las mentes de millones de personas en 1929, era tan real que provocó la peor depresión empresarial que este país haya conocido. Además, este fantasma en particular todavía nos asusta a algunos de nosotros.